Debido al congestionamiento vehicular que hay en la periferia del mercado, se han producido varios accidentes en la intersección de las calles Castillo con Sánchez, donde motoconchistas y peatones exigen la presencia de la DGC. Que aquí cada rato pasan esos problemas y no ponen asunto porque no hay ni señales. El síndico lo que está gastando los cheles de este pueblo en tinte y en cabello y en gelatina. Bueno, que tienen que poner y considero yo más amea aquí, más tipo porque esto es un mercado aquí. Se necesita más, amén. Una esquina, para, una esquina, y, esa esquina no puede. Tiene que estar ahí libre, libre para que un vehículo grande venga a cruzar y haya por donde, pero es que no. Bueno, esto está muy mal. En esta esquina aquí, en la Castillo, en esta calle de la Castillo, aquí tiene que me obligatoriamente para que no siga sucediendo estos conflictos aquí, porque va a haber problemas graves aquí. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.